Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a entrar también en el mundo del espectáculo, pero esto que tiene que ver y que justamente se lucha, ¿no? Esto de basta de calificar el cuerpo de las personas, el hecho de hacer alguna alusión, incluso bastante desafortunada, como la que vivió Tine, Tini En la televisión extranjera, ¿no? En Ex Paraguay pasó esto, Sofía. Sí, tal cual. Tres colegas de nosotros eh, fueron quienes eh, pensaron que tenían sus micrófonos cerrados. Nosotros que trabajamos en esto sabemos que puede pasar, ¿no? Que, que, quede, el, no, que quede el micrófono ¿Sí? abierto. Y es allí donde habrían hecho un par de comentarios que fueron desafortunados. Y la verdad es que esto ha salido en todos lados porque Tini es muy reconocida, es muy querida también. Y la verdad es que, como bien decías, Gise, no está bueno opinar del cuerpo del otro. ¿no? Aparte estamos en una cultura donde estamos intentando mejorar día a día con respecto a este tema. Y más quienes estamos en los medios de comunicación. Tenemos que dar el ejemplo, ¿no? De, de no hacer referencia. Es que lo estamos comunicando todo el tiempo, claro. lo estamos diciendo, pero parece que estas personas no, no, o por lo menos no, no se adecuaron a, a lo que, al cambio, a la nueva mirada, ¿no? A este avance que ha habido. En a todo lo que este hicieron tema. específicamente atención fue al ombligo de Exactamente. tini Exactamente. Al dijeron de sí. tini. al ombligo Viste de Viste que siempre, eh, últimamente en varias cosas, o memes y demás, han hecho sobre el ombligo de tini ¿En serio? Sí. ¿No lo había escuchado ni no lo había visto en Sí, ningún sí, lado. sí, sí, sí. Bueno. No. La verdad es que ella siempre responde ante esto, porque como ella dice, es un ombligo, nací así, y es mi ombligo. O sea, como diciendo, bueno, si no te gusta, no lo mires. Esto era lo que pasaba, mira. ¡Ay! ¡Sole! ¡Hí, pero más! ¡Imaginaste! Ahora le entiendo de polvo. y que. ¡Está muriendo! ¡Quiere agua! ¡Miránlas conmigo! ¡Te pido! No, no quiero mirar. Voy a tener pesadillas. Voy a tener pesadillas, dice. Pero no, ¿tiene aparte, ¿tiene ese ombligo... De verdad? ¿Ese ombligo asqueroso? Ellos el micrófono el micrófono abierto, que sí. ¿Tien? ¿Tiene el micrófono ¿tiene abierto? El micrófono? Claro, ¿Algún? ellos pensaban que estaba cerrado. ¿Seguro? ¿No, ¿No parece como que están queriendo decirlo? No, o? salieron incluso en sus redes sociales. Sí, a ver, salieron también de cola, Claro, porque ahí obviamente todo... Eh, tomó notoriedad, como dice Sofi Tini es una persona muy querida muy conocida, obviamente uh -huh. estos comentarios no dejaron o sea, no, no quedaron ahí claro. sí, sí los que trascendieron mucho más allá que los obligó a ellos a tener que pedir disculpas ¿no? Esto tal, el cual, es tal cual, ¿quiénes son los colegas? bueno, Monse González eh, Jorge Vera y Eva Rodríguez son muy reconocidos dentro de la televisión paraguaya como bien dice, dice Gisela bueno, pidieron disculpas en sus eh, redes sociales pero también les respondió Tini ¿Qué dijo? Bueno, esto. Preocupado por mi ombligo, eso está bueno decirlo. Es un ombligo, nace así, es el ombligo que tengo. Y está todo bien y, y yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Bueno, a ver. Está bueno. Ya está, todo bien. Así con este ombligo, que se le va a hacer? Bueno. Voy a seguir eh, con el rímel. <ríe> se me están riendo. <ríe> es que sí, como que se, se, se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo. Aparte, ya está, listo, todo bien. Bueno. Pues estaba haciendo un tutorial, parece, de maquillaje y demás. y aprovechó claro. y largó el Me el parece comentario. que preguntaban los comentarios ahí, que no alcanzamos a verlo, pero seguramente la gente le ponía, sí, sí, ¿qué oh. decir de lo que te marcaban? Mira, a veces, como siempre se dice, ¿no? Eh, cuando Pablo habla... Sí, de... Lo que Pedro dice al revés, lo que Pablo dice Bueno, yo decirlo, le voy a cambiar los nombres, porque no, yo no soy buena para los cosas. Claro, pero es verdad, cuando vos hablas, sí. no, espera, cuando vos hablas, sí. espera, digo al, al director, cuando vos hablas de sí. otro, lo que vos decís de otro dice más de vos que sí. del otro, ¿es le gusta así? Más esa manera de decirlo. De y dicho. sí, tal cual, siempre pasa lo mismo. Así que Tini, seguís maquillándote, que por lo pronto llena todo el lugar donde, arrasa donde quiera que esté. Arrasa.